Al brillar, un relámpago nacemos, y aún dura su fulgor cuando morimos. Tan corto es el vivir, la gloria y el amor tras que corremos, sombras de un sueño son, que perseguimos. Despertar es morir.